Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy no voy a hablar realmente de, de absolutamente nada porque hoy ha sido un día más bien de, de tranqui, de estar sentado en el sillón y ver vídeos, ver vídeos eh, realmente sin ningún fin, sin ningún tipo de aprendizaje eh, tampoco sacar nada en claro, es simplemente dejar un poco la mente en blanco, ¿vale? porque es verdad que cuando vas al campo dejas la mente en blanco y reflexionas y tal pero en realidad con los vídeos es que te dejan... te dejan como reseteado, ¿sabes? El plan, no, ya que no tengo que pensar, solo tengo que escuchar Y si saco algo en claro, guay, si no, pues, pues nada, estoy pasando aquí el tiempo eh, cuando, Yo lo que pasa es que cuando estoy en el campo, incluso reflexiono sobre cosas, le doy vueltas a ciertos asuntos Pero cuando estoy viendo un vídeo, como el vídeo ya te está contando cosas Simplemente dejas la, la mente totalmente en blanco y eso te deja, te deja tonto Entonces yo creo que eso es una de, sus, de las técnicas que tiene hoy en día la televisión Que simplemente bueno, vamos aquí a hablar un montón, que la gente incluso pierda el hilo que deje la mente totalmente blanco y deje de, de pensar en sus miserias, ¿no? Pues, pues bueno, yo creo que ese es una de las herramientas del de, de sistema de hoy en día. Y bueno, yo hace mucho que dejé de ver la televisión, la verdad es que no me interesa nada lo que aparece en la televisión, además que además te comes muchos anuncios, las noticias que, hay, que ahí salen, si realmente te interesa algo, es mejor que, que lo investigues tú, que esperes que por un medio de estos de las revistas o los periódicos o incluso la televisión eh, que esperes que te venga una noticia contrastada pues la verdad es que muchas veces eso no es así como ya he dicho en otros vídeos eh, estos tipos de medios lo que buscan es la noticia fresca sacar la noticia lo antes posible y les da igual contrastar que no que si viene una noticia que vaya más la atención la van a sacar eh, y les da igual cómo venga y de dónde venga así que bueno eh, simplemente me he desconectado de esos sitios y si me interesa realmente una noticia pues intento contrastarla en la fuente original Y ya está O simplemente dice, bueno Como sé que la mayoría de las noticias que van a sacar ahora mismo por televisión Ni siquiera me afecta porque estoy en un pueblo pequeñito Y realmente pues puedo salir con más o menos libertad Puedo ir al campo sin molestar a nadie E incluso pues bañarme en el río como he estado estos días Pues dice, bueno, ¿para qué voy a estar siguiendo eh, minuto a minuto hora a hora, eh, el cambio de, de este tipo de, de enfermedad, ¿no? Eh, es verdad que los, días, los primeros días de, de esta cuarentena eh, estaba día eh, tras día actualizando un mapa que decía el número de fallecidos y el número de afectados pero la verdad es que vemos que eso va creciendo, va creciendo cada vez a, a un ritmo más lento, sí y bueno, realmente eso no, no te dice... No te dice absolutamente nada porque esas cifras lo único que te hace es sentirte peor. ¿Y para qué? Porque al fin y al cabo tú lo único que puedes hacer es mantener la distancia de seguridad, ponerte la mascarilla y ya está. Eso es todo lo que puede estar en tu mano. Y lo demás es cosas cosa de los sanitarios, eh, cosas del, del gobierno y ya está. Lo que, lo que puedes hacer tú ya se ha dicho. Entonces bueno, todo lo que venga por cualquier medio, cualquier alarma, Cualquier norma impuesta que ahora parece que son un poquito ridículas, la verdad, porque todo hay que admitirlo, no te van a ayudar absolutamente nada para pasar este tipo de, de maltrago. Eh, además, eh, la noticia que se están viniendo ahora mismo lo que hace es eh, genera más encrispación y además genera más estrés. Entonces, bueno, vamos a desconectarnos de eso y vamos a vivir nuestra vida. Y cuando todo esto acabe, pues ya sea eso nos volvemos a conectar a la sociedad Cuando otra vez la sociedad eh, siga su ciclo normal Que ya veremos si con la nueva normalidad, que eso he escuchado a mucha gente Que la nueva normalidad la verdad es que no se siente nada cómoda Tener que no poder saludar a sus amigos, no poder darle un abrazo Yo creo que eso totalmente mmm, se va a saltar Porque al fin y al cabo cuando tú ves a tu familia, cuando ves a tus amigos Después de tanto tiempo pues lo que quieres es abrazarle, darles un buen beso y, y eso pues no se va a poder evitar por mucho que te pongan eh, normas absurdas entonces bueno, pues nada, simplemente decir eso no os rayéis muchos con, con las noticias porque no ayudan nada y si realmente encontráis una noticia que os alarme eh, primero buscad la fuente original, una fuente contrastada y verídica y luego pues empezad a preocuparos pues nada, aquí lo dejo, espero que reflexionéis sobre esto y disfrutéis del fin de semana que está justo a la vuelta de la esquina. Dentro de nada ya estamos en junio, empezará el verano y esperemos poder disfrutar en los ríos y en las playas de, de España. Venga, un saludo, hasta luego.